esta bonera compo la tenemos tapada por efecto de de la lluvia para que no se los introduzca aquí vamos a abrirle para que enfoque sus componentes, ahí lo tenemos sellado con lo que es tierra la abierto y después cerrado, sí. Bien. entonces estos son, son sus componentes son sus vamos a abrir para mostrarles cómo está estructurada ahorita tiene una presión que está en descomposición porque sus componentes son tierra negra, materia húmeda como tallos, tallos picados, eh, hojas verdes de leguminosa, madero negro, todo lo que es leguminosa, este, estiércol, bovino, gallinaza, este, materia negra virgen porque pues no sea contaminada y esta es la estructura que va formando, esto le hacemos la, la bonera compost por capa, o sea la torta, que va, cada capa tiene un diámetro, un diámetro de 15 a 20 centímetros, siempre lleva melaza y levadura, la función de la levadura y la melaza es para que, que los microorganismos se activen y las bacterias comiencen a trabajar y a procesar toda esa materia orgánica, esta bonera es para 3 meses, 90 días, al término, de 15 días tenemos que dar la primera movida. La quitamos de aquí, la ponemos allá. Y el hoyo que tiene aquí es un respiradero para estar midiendo la presión. Y el termómetro que utilizamos en el campo es un machete. Ese machete lo introducimos allí. Si sale recaliente y seco, hay que preocuparse porque se nos puede quemar. Pero si sale caliente y húmedo, está bien, está trabajando bien. Entonces, esta debonera va a estar dentro de 90 días. Dentro de 90 días lo que va a hallar, es únicamente materia así, tierra negra, que toda la, la, la estructura que se compuso de tierra, gallinaza, estiércol, hojas verdes, hojas secas y materia húmeda, va a estar hecha a tierra y ese es el abono orgánico, el compu. Al moverlo, a los tres meses, nosotros la movemos, la zarandeamos, la colamos para sacar la especie áspera y después ya queda el abono listo para su utilización. Este abono, Va para allá al fondo donde vamos a sembrar la chiltoma y el tomate porque lo vamos a trabajar de manera orgánica. Esto va abajo como el componente químico y los foliares que les mostré va en su follaje. Entonces estamos preparando el material para la época de postrera porque no podemos dormirlo ni decir que vamos a comprar químicos porque están muy caros y también queremos una producción saludable para la, el consumo humano y para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud también. Entonces, se los les muestro. Esto no le voy a decir que lo hice solo yo, sino que lo hicimos en un grupo que lleva la foto a ustedes. Como le dije, estamos transmitiendo nuestros conocimientos hacia otros productores. Ahí está, ahí está la materia en descomposición, mire. Toda esa materia la que está descomponiendo. Está un, tiene una temperatura grande porque ya están trabajando los, los microorganismos y las bacterias. Ya están descomponiendo el material y al final lo que vamos a tener es una tierrita li, negra, negra. Que ese es el abono orgánico, el compost. Otra parte del proceso para mejorar su siembra es el uso de abono orgánico que el mismo compone y transforma. Bueno, aquí vamos a mostrarle lo que es la, el procesamiento del abono orgánico. Ahí tenemos un compost que hicimos recientemente. Y voy a demostrarle algunos bioinsumos que nosotros elaboramos aquí para las plantas. Primeramente pues voy a mostrarle los bioinsumos que elaboramos para la planta. Este le, nosotros le llamamos F4. ¿Por qué le llamamos F4? Porque su componentes: es nin, sardinillo, jabón potasio y aceite. Y el agua que utilizamos es agua de o agua de lluvia. Porque, ¿Para qué lo hacemos? Para aplicarlo en los momentos que el frijol está vaineando, porque tenemos la plaga del falso medidor y el taladrador de la vaina. O sea que se, se aplica en la época de, de la área cuando está en producción el cultivo de frijol. Entonces esto nosotros innovamos, lo vamos a presentar interés en una feria, se llama F4. Tal vez no le pudimos poner función 4 porque iba a conseguir con el grupo, pero le pusimos F4 porque los componentes son 4, nin, chile, jabón potasio y agua. Entonces, ¿cuándo se le aplica? Medio litro por bombada. Ahorita, ahorita que los frijoles están en época de, de bajando, decimos nosotros producción de vaina, es cuando ataca el falso medidor y el gusano de la vaina. Bueno, vamos al otro este se llama el bioinsumo estimulador del sistema radicular de la planta ¿por qué lo hacemos? en época ahorita que ha habido precipitación de lluvia los suelos quedan pobres, quedan degradados todos sus nutrientes se da por el fenómeno de la lixiviación que se arrastra en los nutrientes a las profundidades entonces nosotros tenemos que reponer esos nutrientes perdidos y que la planta no tiene esto lleva leche, melaza boro magnesio, calcio y potasio y eso se le aplica también medio litro por bombada para reponer los nutrientes perdidos de la planta ahorita con el agua se escapó muchos mucho nutrientes hacia el fondo que la raíz ya no la alcanza entonces nosotros tenemos que reponer ¿cuál es el objetivo? que es multiuso lo podemos utilizar para chiltoma, tomate trigo, arroz, maíz frijoles, o sea por su característica que es natural, él no perjudica, tiene un aroma muy sabroso, el aroma es agradable y es de manera natural, no lo va a perjudicar ni en la salud, ni en el suelo, ni a la planta. Y nos va a dar el boro, ¿qué es lo que hace? Que la fruta da una, una estructura física de buen color, brillante y de buena presentación y de buen sabor. La melaza le aporta energía y los otros componentes son minerales que utiliza la planta para su desarrollo.